Aunque te caigas y te levantes, Gianina Maradona se jugó a fondo por Claudia Villafañe. Gianina Maradona está quebrama. Y salió como una leona a defender a su mamá, Claudia Villafañe, de las acusaciones de tres de sus tías, que fueron al programa de Jorge Rial a de fenestrar en contra de ellas. La ex del Cunagüero publicó una emotiva carta en Instagram. Mira al final de la nota. Ana? Kitty y Lili armaron un revuelo con sus declaraciones en intrusos y como era de esperar, enfurecieron a Dalma y Gianina por el calibre de las acusaciones realizadas por las mujeres, sobre todo, en contra de Claudia Villafañe, a quien acusaron, entre otras cosas, de quedarse con plata que era de Maradona y correspondía a pagos al fisco italiano. Gianina, indignada. Escribió una carta de defensa a su mamá. Te elegí, y volvería a elegirte como mi mamá. Aprendí mucho de vos, y estoy orgullosa de saber quién y cómo fuiste. Muchas veces te rete y me enoje por ser tan noble con ciertas personas que no valían la pena, hoy ya más grande entiendo que es tu forma de ser y te admiro más que antes. Me enseñaste que amar es algo muy valioso y que no cualquiera puede hacerlo, me enseñaste que el respeto es sagrado, el amor es incondicional y que siempre se puede seguir adelante, indicó en el texto. Que la vida se transita aunque te caigas y te levantes mil veces. Lealtad Villafañe, agradezco tenerte, agradezco haber vivido tantas cosas sabiendo que estaban tus brazos para abrazarme y consolarme. Tu calma era mi remedio para sobrellevar cualquier cosa que se viniera. Agradezco haber sido junto a Dal tu prioridad. Gracias ma, me diste cátedra de lo que es la vida, de lo que es amar. Gracias vida mía, mi vieja es de otro planeta. Se lo mandé recién por WhatsApp pero quise compartirlo con todos ustedes, indicó la mediática.